De la Voy a hablar de la vampira porque es la que yo tengo. Me ha venido en una pack con misterios La También tenía rulitos y cuando la saqué era una vampira. Tiene su capa, su chupón negro, su papel de color negro y su Don es una, es una botella y tiene su cañita, sus misterios. Cuando la queremos sacar, le ponemos unas tiras. Bien, hay más de lo es. La mina quisiera tener la amiga de la vampirita hasta la semana que viene.